Esta grabación es para ti, con mucho amor de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 350: Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y, mediante su recuerdo, salvar al mundo. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros. Tal como nos percibimos a nosotros mismos, tal como tú creaste a tu hijo, él encierra dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende de que lo perdone a él. Lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos, pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Así pues, Padre mío, quiero ampararme en ti. Solo tu recuerdo me liberará. Y solo, perdonando, puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento. Y a medida que hagamos acopio de sus milagros, estaremos en verdad agradecidos pues conforme lo recordemos, su Hijo nos será restituido en la realidad del amor. Los milagros son un reflejo del amor eterno de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Amén.